Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día viernes. Hoy viernes 22, la iglesia está celebrando en la memoria a un santo, a santa muy querida, Santa María Magdalena, que en los relatos del Evangelio se muestra como esa mujer amiga de Jesús, tan amiga que es, tiene la gracia de ser la primera testigo de la resurrección. En ella vemos reflejado de ese amor a Dios, ese deseo de estar al lado de su Señor. ¿Para dónde se han llevado el cuerpo de mi Señor? Lo invito, querido amigo, querido hermano, para que iniciemos este día dándole gracias a Dios. Este día maravilloso que el Señor nos concede vivir. Que como María Magdalena, anhelemos estar al lado de Jesús, junto con Jesús. Que sintamos que nuestra vida sin Él no vale la pena vivirla. Por eso que corramos como ella, cada día, en cada momento, a buscarlo, a estar a su lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los siglos. Amén. El Evangelio que hoy vamos a meditar corresponde a San Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro. Al amanecer, cuando aún estaba oscuro, vio la luz quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies. Entonces pregunta, ¿dónde han puesto el cuerpo de Jesús? Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, ¿por qué se han llevado mi Señor? No sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde has puesto. Y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, ¿qué significa maestro? Jesús le dice, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda y ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y al Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta escena del Evangelio de la resurrección evidencia ese amor grandísimo que tenía esta mujer por estar al lado de Jesús y por su madrugada. Corre, pregunta, busca, que así también sea nuestra, día, nuestra vida, buscar, correr para estar al lado de Jesús. Que la oración, que la lectura de la palabra, que la Eucaristía, que la visita al Santísimo no falte nunca. Que cada día busquemos de nuestro Señor, nuestro amado, la razón de ser de nuestra vida. Que el Señor los guarde, los proteja y los bendiga. Un feliz día para todos mis queridos hermanos.